¡Bienvenida! <risa> Perdón, ¿te bajaste? Sí. <risa> bueno, me dice. Es que... Espérame, por favor se es que, el elevador. Es que lo está pidiendo una señora. ¿Ah, ¿sí es sí, la señora? Sí. A ver qué es eso. Sí. sí no. está <risa> Sí, no se quiso subir. Sí, perdón, perdón. Sí, yo dije. Perdón, perdón. Siete, dije. Perdón, perdón, perdón. Siete, seis. Dije, A caray. Yo creo que me esperan allá abajo. Se espantó la señora cuando así me vio. No sé. Digo, súbase. No, váyase. Adiós. Súbase. A decir, no, súbase. No, váyase. Sí, me imaginé, dije, chin, se bajó el elevador. Pero bueno. Y así, yo así. <risa> Subas, verás. Sube, sí. <risa> no vayas entonces al ocho. <risa> ok. Suponcito acariciando al perro. Se supone que es un perro de. porque de verdad tiene vida, ¿sabes? Se, se, vida, ya, ya. ¿Qué, qué, se, se llama Globy. Por... Lo es muy Gloria. tranquilo a menos que se le caigas mal y fíjate del lado del camarón hago yo la vida no, se lo vamos a encimar ¡Quieto, quieto! quieto ¡Ya, tranquilo! ¡Ya, ya, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo. Pero comenzamos nada más con, este, Glover Glover, como tú quieras, es muy tranquilo, a menos que si le, le cagas mal. Glover muy tranquilo, nada más muerde, eso sí si le cae mal. Quieto, Glover, quieto, bro! quieto, quieto. Estamos chambiando. Y esto así. Decir... Oh. <risa> <risa> <risa> no, yo... <risa> Si va a subir, Ay, hijo. Eh. me apelaron una chichimas <laughs> No, pues sí, ya mira, que se desmonetiza todo, ya sabemos de dónde sacar. Oye, ahorita qué? me puedes hacer una jirafa, amigo, eh. ¿Dónde la reputación de Que ¿Se ponga a vender figuritas al lado a mí? Es que ya, señor, no sé hacer vida. Dicen que a Tazado. Dicen que tienes una quesadilla bien rica. Claro que sí, hijo. Miren, primero vamos a empezar. ¡Qué delicia, masita, no, qué barba. hijo No, no, no. Y tengo una. Esta es la que más se vende. Esta es la chupón. ¡Ah, chinga! ¿no? ¿Y esa cómo va? No, hombre, esta lleva huevos, chorizo y ya estoy repitiendo el otro chiste de acá. <risa> ¡Ay, hijo! Pues me fui emocionada. ¿Huevos? Venga, venga otra vez. Ay, Vamos desde ¿y esa cómo va? Ay, ¿y esa cómo va? Yo, yo te digo. <risa> Ay, ¿y cuándo viene? ¿Y esa qué lleva? Ah, pues esta lleva huevos <risa> y un chilote cuaresmeño. <risa> Ay, chétera, ¿qué más se ven. tu escorpión. Se te está haciendo agua a la boca, ¿verdad, macita? Ay, hijo a mi edad. la <risa> Ay, no, no, no, y tengo otra hijo, tengo otra A ver Esta se llama la estación del metro ¿Y esa cómo va? Esta lleva chicharrón prensado huevos estrellados Y una empanada de chile mm. hey. Pues eso es lo que lleva hijo No hombre, masita Yo te voy a enseñar a preparar la quesadilla chilanga a la inversa Ah, caray, padre, pues ahí es Pues muy fácil Ahí está la quesadilla de queso pero esta no tiene tortilla. Ah, ja, ja, ja, pues sí tiene razón hijo. Me la voy a robar para mi show y me despido con estas dos quesadillas hijo. Me despido. Esta es la monja. ¿Cuál es esa? Ah, pues esta lleva no palitos, no palitos. Ja. Digan <risa> sí, al paro pero mi iglesia, misa de ocho cada campanada. Ay, ay, <risa> ay, hijo. La última que salía, no, hijo, todavía recuerdo a mi juanga, esta es la juanga, esta llevaba chicharrón. Chicharrón. Y, no, no hijo, ya chicharrón. ese, ya también me, me equivoqué no. con la muerte de José José, pues ya ando, doctor. ¿Es cierto que trabaja a su hija en un té volante. No, hijo, ¿cómo crees? No, no, no, no, no hijo, es con lo que esos dice yo creo que tendría buena descendencia Ay, hijo, me los operaron mal ¿Por qué? Pues no sé Antes los tenía así y ahora ya los tengo al revés a Decí ver. que me los pusieran derechos Ay, no, Pero hijo es, es con todo respeto Ay, bueno, si es con respeto, adelante, hijo Hay veces que lo hacen sin respeto, pues, vez si sí uno dice Sin cabrón. ¿no? Sí, se enoja uno Cuando pero... es permitido, no, con más No, hijo, peso. cuando uno va con respeto, y permitido, adelante, Ay, adelante Ay, ¿Pues no? pues, hijo Yo no sé es si está. El George ¿Cómo? acabándose ¿Cómo? la, la, la, la mercancía. Me me A ver, prob, ¿Cómo los ¿cómo props Es <ríe> <ríe> Ah como que no me agarro muy bien el sabor. ¿No? ¿No? También pienso que este es tan mal, güey. minche caníbal. Bien. Sígame, sígame. Vamos ahora con el cambio de voz. ¿Y el cambio de voz, eso para qué? ¿Es, qué? es una técnica muy efectiva. Sí, con esta te puedes espantar a las mujeres, por ejemplo. A ver, a ver, señora venga por su regalote. Ah, huevo. Eso sí me sale, a ver, así <coughs> <coughs> Hola, pinches chamacos. pórtense bien, culeros. Uy, pues se escucha, pues no se escucha medio varonil, pero pues... Eh, perdón. Pues sí, debería de cambiar el escorpión Sí, porque debería de hacer algo familiar Algo más honesto, más tranquilo No que esté toqueteando a las mujeres todo el tiempo Y ver con morbo a los hombres Eso no me gusta De eso me encargo yo De cambiarlo Ay, el escorpión, caíste en mis manos Voy por ti Eres mi mejor amigo, amigo como tú, jamás lo voy a encontrar pero, ¿Estás jugando con Glovie? Sí, pero no te lo voy a pensar ¿No dejas jugar tantito con él? No, porque te puede morder Ándale, ah, no, yo le caigo bien no, no, ¡Uy, Glovie no, chiquito, ve, ve, bonito. bonita! Ahora sí tengo que romper tu madre, por pib... ¡Pero no! ahora sí, te voy a romper tu madre ya me tienes alto nada que ayuda ahora te colpiona ah Ya. se me están cayendo que te voy a romper tu madre Voy Ahí se me caen el pantalones Ahorita te voy a poco mal. No Espérame. Yo no me llevo así contigo. Ya no me tienes. ¡Mi globis! ¡Aquí, mi está, globis. aquí están los huevos de globis! ¡Ay, joder! ¡No la Ah sí. No me de. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde Mate, mi glúbi, glúbi. ¡Ah, pendejo! No, ¡Gracias! ¿Eh?